Los Yankees ante los Medias Rojas, David Ortiz no estuvo en el line titular para este juego. Los Yankees han perdido seis de sus últimos siete, dice Joe Girardi. No podemos mirar atrás, hay que ir día a día a ver dónde nos encontramos y seguir luchando. Yo sigo creyendo en este equipo. Pero Póveras ante la sensación dominicana Gary Sánchez. Miren nada más la potencia que tiene este bateador impresionante. Se convierte en el segundo jugador en llegar más rápido a los 16 cuadrangulares desde 1900. En apenas 158 turnos. No, papi, no problem. Anda encendido, Hanley Ramírez. Sí, sí, mi amigo. Los Yankees ante los Mediarrojas. David Ortiz no estuvo en el line-up titular para este juego. Los Yankees han perdido 6 de sus últimos 7, dice Joe Girardi. No podemos mirar atrás, hay que ir día a día, a ver dónde nos encontramos y seguir luchando. Yo sigo creyendo en este equipo. True Póveras ante la sensación dominicana, Gary Sánchez. Mire, nada más.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 Sí, sí, Sabatia ante Jackie Bradley Jr. Con hombres en las esquinas. ¡Ah! ¡Llama la línea! ¡Imparable por el derecho! Y anotaba Travis Show. 4 a 4. 4 a 4. Y venía otra vez Hanley Ravires. Hablando de talento, hablando de alguien, el enfoque, lo dijimos. Quítenle el madero, quítenle el bate, ese señor. 28 cuadrangulares en la... ¡Ay, ¡No, no, no, no, no! no díganle que no es la pelota! Hablando de él, hablando de talento, hablando de alguien, el enfoque, lo dijimos. Quítenle el madero, quítenle el bate, ese señor. 28 cuadraculares en la temporada, 9 en septiembre ganó Scott, perdió Tyler Clip. La temporada 9 en septiembre ganó Scott, perdió Tyler Clip.